Ahora vienes a sufrir de golpe, ahora vienes a sufrir de golpe, ¿no? ahora vienes a sufrir de golpe, llegaste tarde a ver la sangre de tu hermano, a dejar de alardear con paisanos tristes su remolques. cuando ya la de tu hermano si sí hubo toda derramado, ahora vienes a sufrir de golpe, a empeñar tu rol de desangrado, cuando ya no llueve en piedra, viene a arrancarse otro poema, porque tu pe... La sangre que ya se puso negra, vamos a escupe a ver que de verdad tienen tu buena, porque así de buenas. A primera no me queda claro si llegaste de verdad a ver la sangre de tu mano, nena. Yo soy ese que dicen que es el malo. Como pecado al mar me arrastro del mal al pecado. Miento si digo que tengo un remordimiento. Si digo no señoría, lo no verdad si soy el las... malo. Fuego en mi corazón Soy calígula, soy nero Enganchado en la mandíbula Me arde el infierno En el filo de un cigarro mm. Mm. Y me guarda el eterno castigo cuando termine de fumar, mi mano sangrienta reclama con su navaja pintada de rojo en el barrio. Yo soy el malo, y en esos días, qué suerte, yo remonto al dios del. La muerte que le voy a hacer Si soy el malo Por ser natural Soy un tirano Más animal Menos humano Soy el